Finalmente, luego de tres semanas, tuvo sanción definitiva este proyecto a nivel eh, provincial que viene pegado a uno nacional y que va a, beneficiar, va a beneficiar a todas las personas que tienen, por ejemplo, terrenos en barrios populares de la provincia de Mendoza. Lo que se crea concretamente es una comisión conformada por tres partidos y todos se lo vamos a preguntar a Pablo Soloa, que es del movimiento Evita. Eh, ¿Qué es lo que se crea a partir de la sanción definitiva de esta ley? Bueno, eh, hoy finalmente se, se hizo ley se votó en la Cámara de Senadores la creación del Comité de Barrios Populares, que va a ser un organismo que va a tener eh, tres partes, un organismo interestatal, donde va a estar, va a ser parte del Poder Ejecutivo, eh, por ejemplo, eh, va a haber representantes del IPB, entre otros, el Poder Legislativo, con eh, la, la, la, el oficialismo y alguna minoría, y también representantes de las organizaciones y de los barrios populares. Esos serían la, la, los tres grandes componentes del comité. Eh, y lo que viene a hacer este comité es en consonancia con eh, lo que vos mencionabas, de, de la ley nacional 27453, la ley nacional de integración sociurbana, que se sancionó en el año 2018. Lo que viene a hacer es eh, un organismo de aplicación para la ley acá en la, en la provincia de Mendoza. Neticianos el tema de la ley, porque fue muy importante. Ese... Bueno, la ley nacional básicamente tiene tres, tres puntos importantes. Eh, en primer lugar, el tema de la regularización dominial, que en algún momento eh, las personas que viven, los vecinos, las vecinas que viven en esos barrios populares, que hoy en la Argentina son alrededor de 5.000, acá en Mendoza son 317, eh, es la quinta jurisdicción nacional, Mendoza, por ejemplo, de, en cantidad de, de, de barrios populares, por, por, atrás de, de Buenos Aires, de Misiones, algunas provincias del norte, eh, y lo que viene a ser, entre otros puntos, es el tema de la regularización dominial, que es en algún momento la, la tenencia de, de, de, de la propiedad, por otro lado que se puedan obtener los servicios, y por otro lado la suspensión de los desalojos, que hace poquito, hace una semana atrás, más o menos eh, se, se aprobó nuevamente la extensión por 10 años, la suspensión de desalojos, que hasta el 2032, en los 5.000 barrios de la Argentina, los 317 de acá en Mendoza, no se puede desalojar a las personas que viven en esos barrios. ¿Este comité va a actuar en qué situación puntual? El comité lo que va a recibir son los diferentes reclamos de, de estos barrios, ya sea, por ejemplo, hay un barrio que eh, quiere obtener un servicio, la luz. Bueno, junta a las partes al municipio, a la, prestataria, a la empresa prestataria y a los vecinos y trata de buscar las soluciones presupuestarias o administrativas para que esas personas puedan acceder al servicio de luz. O, por ejemplo, hay un problema con algún desalojo, el comité podría convocar al Poder Judicial eh, a charlar digamos, con, con las diferentes con las diferentes partes, con los diferentes vecinos para tratar de llevar a, a una solución bueno, ¿De dónde va? Eh, bueno, el, el comité todavía no está reglamentado eh, ese sería el, el, el próximo paso de, de la ley que se pueda reglamentar eh, y bueno, y ahí va, verá cómo se eligen los miembros el funcionamiento, la, la periodicidad eh, la convocatoria, porque va a tener miembros permanentes, va a haber 18 miembros, 6 por estas tres partes que, que mencionábamos: el ejecutivo, poder legislativo y las organizaciones sociales. Eh, pero bueno, también tiene que ver el funcionamiento y, y cómo va a ser la periodicidad y todo eso. Muchas gracias. Gracias, a vos.